Mencionaste anteriormente que todos los involucrados en los trabajos a favor de las enfermedades raras debemos trabajar juntos. ¿Quiénes son todos? Bueno, los que están listos en el círculo virtuoso de participación a favor de nuestros enfermos, que son los pacientes, los grupos de pacientes, las instituciones de salud, los grupos regulatorios, la academia, la Secretaría de Salud, los profesionales en el ramo, todos quienes involucrados en este asunto tienen que trabajar a favor de ello. Y cuando digo todos me referí al círculo virtuoso, en el que si uno solo de los participantes deja de hacer su trabajo, se interrumpe la cadena que produce resultados a favor de nuestros enfermos. Esos son todos y hasta la fecha hemos tratado de que todos esos trabajen logrando resultados que están a la vista, pero dista mucho ese resultado de ser el final que esperamos. Nosotros necesitamos que todos nuestros enfermos que vayan apareciendo tengan acceso si existen los medicamentos y que si no existen los medicamentos sean atendidos con dignidad y con, por supuesto, todo lo que tiene que ver con eh, certezas y profesionalismo.